Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos súper felices de estar platicando con este humano nacido en el DF, escritor, poeta, narrador, comunicólogo, activista, un explorador de nacimiento, migrante, poeta, Carlos José Pérez de Sámano. Qué onda, Carlos. <risa> Hola, Ramiro, muchísimas gracias. Qué gusto estar platicando. ¿Cómo te encuentras? Estamos hablando en esta vía, tú estás en Filadelfia en este momento. Sí, Philip. ¿Cómo es la vida, Mexa Mexa inmigrante, invasión en Filadelfia en este momento? Bien, pues fíjate que nunca me hubiera imaginado que, que terminaría viviendo en Estados Unidos. No sé todavía si quiero quedarme a vivir aquí más tiempo, pero hoy me llegó mi visa de trabajo. Entonces, por lo pronto tengo, tengo un año más de, de estar aquí. Pero el cómo llegué fue un poquito... Fue, fue muy improvisado, fue, fue muy... Yo suelo tomar decisiones como medio... Salvajes y me vine por por una chava, o sea me, me enamoré de Jessica y este y me dijo un día me habló por teléfono yo vivía antes en la colonia Cuauhtémoc atrás de la Diana cazadora y este me acuerdo que iba caminando en Reforma y me dice oye me acaban de ofrecer una beca para estudiar mi doctorado en Filadelfia cómo ves ¿Te, quieres venir a vivir conmigo y yo sí a huevo en la misma llamada y ya a partir de ahí fue como vender todo regalar todo le pasé este, las cosas que tenía en mi departamento, se las regalé a mis amigos, así. Iban por el refri, la lavadora, todo. Y me vine manejando. Bueno, nos venimos manejando Jessica, Aira, que era un perri, una perrita que teníamos. Y yo, durante 10 días, desde la Ciudad de México hasta Filadelfia, en un, en un road trip ahí medio, medio locochón. ¡Guau! Wow, ¿Qué estabas haciendo en ese momento antes de, de partir? Viví, te digo que viví ahí en, en, la, en Río Atoyac, número 25, que por cierto es una, mm -hmm. es una historia muy chistosa porque cuando yo viví en África estaba leyendo un día un libro de Julio Cortázar que cuenta una historia de un asesinato, una señora que mata a sus hijos y está basado en una noticia real que pasó en la Ciudad de México exactamente enfrente de donde yo vivía. O sea, te cuenta que la, la noticia, el, el cuento de Julio Cortázar empieza con... Río Toyac, número 26, Colonia Cuauhtémoc. Uh, y yo vivía sí. en Río Toyac, 25. Entonces, yo vivía en, en, ese, en ese departamento y organizaba talleres de escritura creativa. Este, y tenía una iguana. <ríe> A eso me dedicaba. Ahorita mencionaste, mencionaste África. En ese, y, y, y bueno, creo que mucho de tu, de tu drive, ¿no? Como... como como creador o como Ajá. cambiador de realidades, eh, está conectado, y corrígeme si no, a ese viaje de, de, de África. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vas ahorita sorteando esa ese intención tuya de cambiar por medio de la escritura, de la creatividad, de la observación, eh, sobre todo en este, en este momento? Ya tenemos un año sumidos en, esta, pues, en esto. Es más, cuando empezó la pandemia, eh, a mí se me ocurrió hacer videos en Facebook en vivo todos los días a las 6 de la tarde en donde leía pedazos de mis libros, ¿no? Leía del libro de África o leía del libro de cuentos o leía un poco de mi poesía y la gente se conectaba así muy religiosamente diario a las 6. Y llegó un punto en el que dije, bueno, si sigo haciendo estos videos, me voy a, o sea, me voy a acabar todos los libros, los leí y empecé a dar consejos. Y después dije, bueno, si la gente quiere ver estos consejos de manera como más, este o sea, tenerlos en algún lugar, voy a aprovechar que tengo Instagram para dejarlos ahí. Y entonces empecé a dar consejos para escribir a través de Instagram y también la gente ya este, se conecta para ver cómo, no sé, cómo escribir una novela, cómo escribir un poema, cómo, cómo hacer activismo social a partir de la escritura, etc. Quedémonos en precisamente eso último que acabas de decir. Ajá. Hacer activismo social, a partir de la escritura. Sí. ¿Dónde, dónde empieza eso? ¿Dónde empezamos a hacer, a hacer eso? Es, es difícil de poner como un punto exacto en donde empieza. Yo tengo una historia que siempre cuento que cuando empecé a aprender a caminar, me salí de la casa de mis papás y me fui a caminar por la calle, a media calle, de verdad. Me encontraron como media hora después, como tres cuadras eh, más allá de mi casa, ¿no? Y Obviamente mi mamá estaba muy preocupada, todo el mundo estaba muy asustado, porque ser un bebé de, no sé, un año, a lo mejor un año y medio, y para mí era como, dicen que me encontraron literal así caminando, sí, sí, sin estar asustado, sin tener como miedo ni nada. Y creo que la, hace ratito tú me dio mucha risa cómo me presentaste, porque había muchas cosas por ahí, pero el explorar creo que nos hace siempre estar vulnerables, o sea, si, si queremos descubrir cosas nuevas, si queremos expandir nuestra forma de pensar, nuestra, nuestras conexiones con, con la naturaleza, con los demás, si queremos, digamos que... Yo ya no creo tanto en estas ideas como de progreso y de desarrollo, pero, pero digamos que, de alguna forma, el transformarnos, ¿no? si queremos, si queremos cambiar de alguna manera, pues tenemos que tomar riesgos y tenemos que alejarnos de lo que ya está muy establecido, de lo que ya conocemos, de lo que tenemos como seguro, ¿no? Y creo que cuando uno empieza a hacer cierta exploración, aplica en, en varios sentidos. Uno, mientras más te conoces tú, más conoces a los demás. Mientras más conoces a los demás, más te conoces a ti mismo, ¿no? Tengo un amigo que, que me ha editado dos libros que me decía que nos conocemos más a nosotros mismos cuando platicamos que cuando hacemos reflexiones e introspección. Porque muchas veces estamos pensando en el momento en el que estamos diciendo las cosas. Y creo que para mí la parte del activismo social empieza mucho a través de la formación que yo tuve. Yo estudié en un colegio religioso, en un colegio católico, estudié con los maristas en Toluca. Sí, yo también. ¿Aneta? ¿Eres hijo de Champañat? Salud Hijo de champañat, sí. Salud, por sí, favor. Salud, de salud. Entonces, pues tú sabes que mm. los maristas tienen estos valores de, de, del servicio, de la humildad, de, del, del darte a los demás. Y yo toda la vida pertenecí a, a las cuestiones de los movimientos juveniles: me iba de campamentos, me iba de misiones, me iba a la sierra. Y eso creo que me marcó mucho. O sea, el, el tener un contacto con una realidad diferente a la mía no solo me hizo darme cuenta del privilegio que tenía, el privilegio de, de, de haber nacido en la ciudad, el privilegio de tener una familia de alguna forma este, como muy integrada, el privilegio de ser hombre, el privilegio de mi color de piel. O sea, como muchas cosas que me hacían verme que de verdad, eh, como que... No sé, como que, como que a, mí, a mí me acuerdo muy claro que todo el tiempo yo decía, ¿Por qué vengo de misiones? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Realmente les voy a ayudar? ¿Realmente quieren mi ayuda? ¿Realmente estoy transformando algo? ¿O es nada más como para sentirme el niño chingón que va y ayuda y se siente bien y luego regresa a su casa y no hace nada? O sea, como que la pregunta siempre estuvo ahí, una pregunta de a dónde pertenezco, quién soy, quién soy en función de los demás, ¿no? El, el decir, bueno, llego aquí a la casa de una señora que está metida en la comunidad de campamento, en Barrancas, en la Sierra de Durango, y me recibe como, como si me conociera y como si me quisiera, y me da de comer y de vivir, y me, me, me pone una cama para que yo viva ahí. ¿Por qué? Y, y creo que el activismo muchas veces se entiende desde una idea de ¿qué puedo hacer yo para ayudar a los demás, o para cambiar al mundo? O para? Y en realidad, creo que cuando uno lo empiezas a, a hacer cosas, te das cuenta que en realidad es como, la pregunta es al revés, es como, ¿qué cosas de la realidad me han motivado a mí para no quedarme tranquilo sin hacer algo? A mí me pasa mucho que la gente me pregunta, ¿es que por qué haces eh, trabajo con comunidades o con, o con poblaciones vulnerables o lo que sea? Y mi respuesta es como, es que no puedo no hacerlo, no no me no me imagino mi vida sin estar en contacto con unas realidades que son como muy, muy, muy apremiantes, que están ahí, que te gritan, ¿no? Este, acabo de conocer hace poquito una persona que trabaja con, con presos. Y yo nunca he trabajado con presos. Bueno, trabajé con presos una vez cuando viví en, en la Sierra de Durango, pero ella les enseña a escribir a, la, a las personas que están en, en la cárcel. Y, este, y a mí me parece fenomenal el cómo siempre va a haber... Siempre va a haber alguien que sea diferente a nosotros y que nos haga como cuestionarnos quiénes somos, ¿no? Ahorita creo que un, un tristemente un pensamiento que está encontrando raíces muy profundas, tanto en México como en cualquier otro país o cualquier otro lugar, creo que estamos entrando a una etapa de cuestionarnos mucho quiénes somos a partir de las identidades que nos han impuesto. ¿No? Entonces, digo tristemente porque muchas personas se han ido por entendernos en una relación entre lo que no soy yo está mal. Y entonces podemos utilizar el color de la piel, podemos utilizar la identidad de género, podemos utilizar las identidades este, de donde nacimos. Y entonces decir, esto no soy yo y entonces lo rechazo. Y esto no soy yo y entonces está mal y esto no soy yo... Y te, por eso tenemos estos gobiernos que se están aprovechando muy cabrón de esto y que están polarizando a la gente. O eres tal o eres tal. O eres rico o eres pobre. O eres fifí o eres chairo. O eres blanco o eres negro. O eres este, cis o eres trans. O eres... Y entonces nos están haciendo que nos sintamos que no pertenecemos. Y eso es un riesgo bien fuerte. Porque si te das cuenta que todo el discurso siempre es o oh, esto o oh, esto otro... ¿Qué pasa cuando nos sentimos que sí, o sea, yo nací en tal lugar con ciertas características, con ciertas condiciones, pero también me identifico y también me siento conectado humanamente con este otro? no Y, y creo que de ahí viene un poquito como esta idea de que no, no somos tan, tan diferentes. O sea, sí somos muy diferentes, pero esas diferencias de alguna forma nos pueden ayudar a, a expandirnos, a unirnos, a conectarnos de alguna forma. Y entonces... Hacer, contestando la pregunta, me di, me di una vuelta muy larga, pero ¿de qué manera hacer activismo social con la escritura? Eso es algo que nunca he sabido responder, porque nunca he pensado, voy a escribir esto como una consigna, como un himno, como un este, anatema o como un, como un manifiesto. Nunca he pensado que mis palabras como tal tengan el peso de transformar ninguna realidad. Pero por otro lado sé que sí, y sé que... Sé que el ser escritor tiene una responsabilidad muy grande porque creamos realidades. Y, y creamos realidades y formas de pensar que pueden ser muy riesgosas o pueden ser muy utópicas o muy esperanzadoras. Entonces, es una gran responsabilidad decir ¿qué historia voy a contar? ¿Desde qué punto de vista? ¿Cuál va a ser la perspectiva narrativa que le voy a dar a mi personaje? ¿La de la víctima o la del abusador? ¿O la del... La del ¿La del viajero o la del migrante? La del. O sea, eh, son decisiones que a lo mejor no, no tienen mucho peso a nivel como eh, ¿cómo te diría, como. como técnico, decir, bueno, la historia la va a contar Caperucita Roja o la va a contar el lobo. Bueno, a, a nivel creación de realidades, sí, sí, sí implica mucho quién cuenta la historia. Si la cuenta el lobo. Y el lobo te va a decir que, bueno, pues es que Caperucita Roja este, vino aquí y yo solo este, seguí mis instintos, ¿no? O sea, si escucháramos la historia desde el lobo, a lo mejor entenderíamos por qué el lobo hizo lo que hizo y nos podríamos sentir incluso identificados con el lobo. Pero si contamos la historia desde, claro. desde Caperucita Roja, vamos a entender que, pues, otra historia, ¿no? Entonces, te digo, yo nunca he pensado en que voy a escribir tal cosa para que se convierta en un, O sea, directamente que tenga un impacto social. A lo mejor ha habido por ahí uno o dos cosas que han sido como muy específicas, eh, casi, casi comisionadas. Por ejemplo, me pidieron, eh, por parte de la, de la ciudad de Filadelfia, hicieron una campaña para... Se llamaba Fill the Walls with Hope. Entonces, cuando empezó la pandemia le pidieron a varios escritores, a varios artistas, que hiciéramos eh, cualquier tipo de, de, de expresión artística para motivar a la gente a que, pues, a que a, a sobrevivir a la pandemia, ¿no? Entonces, yo escribí un poema, exprofeso, o sea, como muy específico, que se llama Tarde en casa, en donde hablo de cómo, pues, tenemos que mantener la esperanza, que tenemos que ser responsables de nuestra existencia más que... Empezarnos a paniquear, tenemos que, que cuidar nuestra salud. O sea, como que fue un poema muy específico para la situación del, del, de la pandemia. Y otra historia parecida fue un poema que me pidieron... Eh, hay un canal de televisión aquí en Filadelfia que me dijo que si podía escribir un poema acerca de la comunidad mexicana en Filadelfia. Porque Mex eh, Filadelfia tiene una comunidad de migrantes muy grande entonces, hicimos un segmento de una poesía que hablaba de cuáles son las condiciones de los migrantes en, en Estados Unidos. Fuera de eso, yo no me siento a escribir como, ah, voy a escribir algo que sea social. Ajá, Más bien, de pronto es como, están, no sé, acciones como muy simples que a lo mejor no tienen como, como mayor repercusión, como, no sé, este algún vecino que necesita alguien que le ayude a mudarse, y entonces le presto mi coche y me, me, le ayudo a, mudar, a mudarse. Sí, pero no sí. es como... Eso no sale en los periódicos, eso no se puede poner como... Ay, el escritor está haciendo cosas sociales. Porque en realidad es más bien como una, como una forma de relacionarte con el mundo, ¿no? El, el entender que no estamos aislados, que no vivimos en competencia. Yo creo que a mí algo que me cambió mucho fue cuando entendí que como seres humanos, nos, nos han impuesto la idea de que necesitamos competir, que necesitamos demostrarle al otro que somos mejores que él o que ella, que tenemos que de alguna manera hacerlos a un lado y que si queremos eh, crecer, si queremos desarrollarnos, si queremos algo, lo que sea, es a través de demostrar de, de que los demás no, no, no, no cuentan, ¿no? Y yo tomé un taller en la ciudad de Querétaro con un cuate que se llama Franz Limpens, que es de cooperación y se llama Juegos Cooperativos y te enseñan que en realidad, como seres humanos, lo que más nos hace humanos es que aprendimos a ponernos de acuerdo, a dialogar, a platicar, a entendernos, a escucharnos, escucharnos. a ponernos en los zapatos de los demás y sobre todo, a darnos cuenta que nadie nos está haciendo daño, que no, tu vecino no te envidia, tu amigo de la primaria, si te está buleando es porque tiene inseguridades, que la persona que te dice cosas enojada es porque tuvo un mal día o porque tiene una situación difícil. Cuando entendemos que nadie nos está haciendo daño, podemos como que empezar a darnos cuenta que nosotros tampoco tenemos que hacerle daño a alguien. Y creo que de ahí empieza un poquito una dinámica de decir, bueno, ¿de qué manera entonces puedo colaborar, compartir, de qué manera me involucro, de qué manera? Por ejemplo, algo que me preguntan muchísimo es por qué mis libros siempre han estado gratis en Internet, ¿no? O sea, todos los libros que publico, además de que se venden, desde el principio que empecé a publicar, yo, yo publiqué mi primer libro en el 2007. Todos mis libros han estado disponibles en Internet, Apenas surgió un, un tema con Fernanda Melchor de los PDFs y de la Pirateca y todo esto, y yo, para mí siempre ha sido como, bueno, ¿cuál es mi intención al escribir? Si mi intención es compartir, pues, ¿por qué no entonces compartirlo? O sea, el, el Internet nos da la posibilidad de, ahí está, ¿no? Regalar cosas. Pero es muy diferente la idea de sacrificarte a la idea de compartir, mm -hmm. porque cuando tú sacrificas es como este, esta idea de lo que yo he hecho por ti y el chantaje y el... Claro. En cambio, si tú, das, el, el, tú algo el ego, de manera... ¿no? Perdón, perdón, ¿qué? entre el ego, entra justo el ego y todo este trip que ya nos, nos separa, pues. Ajá, pues entra, entra en esto el, la, la, la idea de que quiero que me, que me devuelvas lo que, lo que yo invertí, ¿no? Y, y creo que muchas veces pasa eso, que cuando entramos en la dinámica de, del competir, nos damos cuenta que en realidad sí te ayudo, pero es porque estoy como buscando una ventaja o cosas así. Es saldo a favor, es saldo a favor. Ajá. Que me parece muy, <risa> muy, muy, muy tonto, la verdad. Me parece como muy... O sea, todas estas... Las personas que, que manejan estos discursos como de... Ay, no sé, como de, de, de buscar siempre algún interés como por abajito del agua, pues no sé, han de, han de vivir muy asustados. Yo creo que esa es, ese es la, la cosa, ¿no? Claro, claro, claro, porque vaya, ellos van de la misma manera avanzando, ¿sabes? Como haciendo una lista de favores que tienen todavía que regresar y tal. Entonces Ajá. todo va creando este, estos círculos viciosos. Sí, sí, sí. Ahorita que hablamos todo esto y lo que mencionaste ahorita de las identidades impuestas, ¿en qué momento tú, ¿no? Regresémonos a... Uh, uh, no a este, a, este, a este Carlos José que ya está creando y siendo completamente eh, aware, ¿no? Teniendo el awareness de dónde está parado. Vámonos mucho atrás. ¿En qué momento empezaron empezó el ruido que te hizo romper el cascarón de esa identidad que, que se te fue impuesta? Ay, no sé. Yo creo que... ¿Escribías de morrito? O sea... ¿En tu familia lo, lo, lo, lo, lo premiaban? ¿Dónde empezó eso? Hay un poeta de, de mi familia que se llama Alberto Quintero Álvarez, que fue, fue un poeta muy bueno, muy poco conocido, y es como de los... Híjole, yo creo que de los 20 o algo así, pero es como tío de mi abuela o algo así, o sea, como muy, muy, muy lejano. Mi familia... Eh, <risa> No hay mucho artista en mi familia. De hecho, mi papá, por ejemplo, es ingeniero industrial, mi mamá es maestra. Este, ahorita que tú me platicabas que tu papá es contador y tu mamá maestra, pues algo parecido, ¿no? Mi papá, ingeniero industrial, siempre estuvo trabajando en una empresa, mi mamá maestra. Este, tengo un tío que es pintor, este, Francisco Pérez, muralista, pero yo creo que ha habido muchos momentos. Un, un, uno de los más fuertes es justamente lo que decía hace ratito cuando yo empecé a... A salir de mi casa y quedarme en, en, la, en casas de las personas en el campo. Yo fui a muchas misiones, a muchísimas. Desde que empecé como a los 13, 14 años, me iba a la sierra de... de la, empecé yéndome a la sierra gorda de Querétaro, a... a ¿Cómo se llama? A Guacatlán. Iba a un pueblo que se llama Derramadero. Y luego después me fui a la sierra de Durango. En, en la sierra de Durango estuve con los lasallistas un año tiempo completo de, de voluntariado y después me fui con, estuve trabajando en Libero, eh, organizando este tipo de cosas como eh, de pastoral y de, de cosas como de impacto social eh, y nos íbamos a la a la sierra Songolica, bueno, a, a la parte de Veracruz del Sur, al Tatahuicapan, por donde está Catemaco y los Tuxtlas y todo eso, y ahí nos metíamos. Y lo, lo padre de la sierra, algo que yo siempre trato como de contar, ahorita que estoy acá en Estados Unidos, es que la sierra no es... Hay una... Me cuesta mucho trabajo traducir la sierra al inglés. Porque los gringos dicen the mountains. Pero the mountains puede ser cualquier otro lugar en México donde hay montañas. Y, y, y the mountains no es la sierra. La sierra es... Hay, hay un escritor, que no me acuerdo cómo se llama, que decía que la sierra eran las olas de la tierra. no O sea, es como... Es como un mar de, de montañas. Y, y si has ido alguna vez a Ezequiel Montes o a la, la, la, la Huasteca Potosina o la Huasteca Hidalguense o lo que sea, cuando te empiezas a meter a la sierra y que vas, dale, dale, dale, dale, dale o incluso en Oaxaca, en, en Tehuantepec o lo que sea, el Nudo Mixteco, uno empieza a meterse y mientras más te metes, más montañas y más montañas y más montañas y más montañas. Y de pronto uno llega a un punto en donde te sientes al mismo tiempo perdido y profundamente encontrado. O sea, yo, yo creo que por ahí va un poquito el, el momento en el que empiezo a cuestionarme quién soy yo y quién es el otro. Es como cuando te desconectas de todo lo que conoces y cuando estás, vamos a decirlo, perdido en la sierra, pero también estás ahí tú y, y tienes como, un, como una noción de ti mismo como, como ser, no como persona, no como humano, no como, sino como ser, y que a lo mejor es, suena muy abstracto y muy espiritual, pero es como, como una cuestión muy de centrarte, decir, bueno, no sé en dónde estoy, pero estoy aquí, no estoy perdido, pero estoy aquí. Y creo que ahí empieza un poco el, el, el cuestionar pues, el, de dónde viene uno, cuáles son las características de, de las condiciones de donde, de donde uno se está desplazando. no este, El otro día en otra entrevista les platicaba que es muy curioso cómo, dependiendo de cuánto, de cuánto dinero tienes, te consideran expat. no La gente que, que, que se va de expats, que son como los diplomáticos o los empresarios o la gente que trabaja en una compañía transnacional, son expats, ¿no? Expatiados, gente... ¿no? Que es como, you already made it, you're out, ¿no? Como que ya la armaste, ya sí, te fuiste. Sí, sí, sí. Y le llaman talento y le llaman, no sé, este, internacional, <risa> es gente internacional o lo que tú quieras, ¿no? Claro. Pero alguien que hace exactamente lo mismo, pero que no pertenece al sistema de, de, de aprobación de lo que decíamos de las identidades impuestas, entonces es migrante, entonces es invasor, entonces es el güey que no, no fue invitado, no fue recibido, ¿no? Ahí, ahí es donde yo digo que las palabras sí tienen mucho peso. ¿Cuál es la diferencia entre un migrante y un expatriado? ¿Cuál es la diferencia entre un embajador cultural y alguien que no se ha sabido adaptar a, a, a, a un lugar en donde no se siente bienvenido, ¿no? O sea... A lo mejor los dos están tratando de dar a conocer su cultura, pero uno no va a ser recibida porque está mal, porque no entra, porque no es aceptado. Y el otro es recibido porque tiene un sistema de, ay, bueno, qué, qué bonito, ¿no? O sea, y a mí me pasa eso. Yo me siento muy privilegiado porque cuando digo que hablo español, todo el mundo, wow Y de pronto yo digo, oye, cabrón, el güey que te está... Mucha gente con la que tú convives todos los días, también habla español. Y a esos güeyes no les aplaudes. Y a ellos no te parece fenomenal. A ellos te parece fenomenal que te hablen en inglés. Y te parece chingón que un güey, por ser más morenito, te está hablando en inglés. Oh, you speak so good. Your English is perfect. Es como, pues. Entonces, te, tenemos muchas, muchas, muchas como etiquetas, barreras, fronteras, muchos límites que nos hemos impuesto socialmente y que pues para quitarlo, no sé, hace falta dislocarnos. La, la, a mí me gusta la palabra dislocación porque no sé si en algún momento jugando americano o, o fútbol o lo que sea te han dislocado un dedo, güey. La dislocación duele. No, Muchas veces los académicos hablan de, del concepto de dislocación, pero yo no sé si se han dislocado algo. Este, Pero... Cuando un hueso se disloca, no es nada más una, un movimiento así sutil y suave, sino que implica dolor e implica un reacomodo. Y esos reacomodos son los que a veces pues, la vida te da un, un putazo, un madrazo, y te hace cambiar la perspectiva. no Cuando a la gente se le enferma y se le muere el ser más querido, o cuando esas experiencias de vida son las que de pronto, muy dolorosas, pero también muy enriquecedoras. Y a veces las provocamos nosotros. A veces uno decide, me voy a ir a vivir a tal lugar, me voy a ir a meter a tal, a tal condición, me voy a ir a platicar con tal desconocido. O a veces la, la, la, la misma vida te pone en situaciones inesperadas que puedes aprovechar. Claro. Ahorita, en este, en este momento, eh, ¿en dónde estás tú? ¿Cómo te sientes? En este, en este tiempo que has estado, supongo, en un, en un, en un espacio que lo veo muy colorido, ¿no? muy bonito, lo que te rodea, la máquina y mucho arte rodeándote, pero ¿en dónde, ¿en dónde estás? Te voy a contestar con lo primero que se me ocurrió cuando me dijiste ¿en dónde estás? Lo primeritito que me vino a la mente fue te abrazo, güey. El, el haber terminado con Jessica me dislocó, me... me... No me lo esperaba, fue una, fue una cuestión un poco, un poco su, súbita y un poco inesperada, o sea, bueno, no un poco, muy inesperada. ¿no? Pero también siento que ya no, no estoy en una posición en donde ahorita mi reacción a lo que me está pasando sea volverme a ir, a escapar, a buscar otros lugares... Por eso sigo aquí. O sea, ahorita estoy trabajando para un museo, el Museo de la Universidad de Pensilvania, que es un museo de arqueología y antropología. Eh, voy a ser el primer artista en residencia. Y se me hace, la verdad, muy, muy chingón que, pues, que le estén apostando a mi trabajo para, para nombrar el primer artista en residencia del museo. Pero pues, también es un chorro de responsabilidad. ¿no? Y lo que me cuestiona es decir, a ver, yo llegué a Filadelfia... Siguiendo como un plan de vida de pareja. Estando aquí, decido meterme a estudiar dos maestrías, una en escritura creativa, otra en editorial. Y me he empezado a hacer amistades y, y cuates y amigas y todo en el mundo de la escritura. Y sí veo yo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho más opciones y mucho más posibilidades para dedicarse a la escritura de manera profesional. O sea, te toman como más en serio como escritor. No hay tanto este cómo te diré, como que en México de pronto si dices que eres escritor la gente dice, "No mames, qué chingón, a ver, platícame más." O sea, como que en México todavía vemos al escritor un poquito, como que todavía lo vemos un poco lejano, ¿no? Y entonces a mí me pasaba en la Ciudad de México que obviamente era mi speech para ligarme chavas, ¿no? Que sea, "No, soy escritor." <risa> y ahorita aquí es como la gente dice, Sí, exacto. <risa> Este, y, a, y aquí es más como, como un trabajo, como una chamba, como un, office, como, como, como, como un oficio, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, a nivel profesional, creo que he encontrado mucho más posibilidades aquí en Estados Unidos. Pero también me pasa que todo está como muy enfocado al... Justamente a lo que decíamos, a las ideas que tienen de ti. Entonces, me invitaron a participar en una antología... Eh, que se llama Who Will Speak for America. ¿Quién va a hablar eh, por, a, a nombre de Estados Unidos? Del Temple University Press. Ajá, sí, sí, sí. Y se cuenta que esa antología está chida porque comparto con, con autores bastante, bastante buenos. Está Carmen María Machado, está Jericho Brown, está Gansier, están... Hay, hay como artistas muy consagrados que están en esa antología y de pronto a mí me saca mucho de onda que me invitan a los como dos meses de haber llegado aquí, ¿no? Y entonces... Lo primero que les digo es, me estás preguntando quién va a hablar por América, y para mí América no es Estados Unidos. Yo nunca pensé en Estados Unidos como América, yo siempre pensé en América como América, un continente, ¿no? Y entonces, mi ensayo fue justamente decirles, América son 36 países, 38 países, ¿no? Dependiendo si cuentas por ahí algunas, algunos este, lugares, pero... Lo que tú entiendes por América, amigo gringo, que te respeto y te quiero y te, te, te valoro, pero pues es, no es lo mismo que yo entiendo por América. Para ti, América es tu país, tu idea de, de, de, de, de ser el lugar más chingón en donde todo el mundo quiere venir. ¿no? Porque los gringos sí se la creen muy cabrón de que everybody's welcome. O sea, aquí no importa cómo pienses, no importa cómo seas, aquí vas a encontrar tu lugar. Y de pronto decir, no, ya llevo... X tiempo y aún así no me convence tu idea de tu propio lugar. ¿no? Y, y en África me pasaba lo contrario. Yo llegué a África y yo dije, ah, pues de aquí soy, este es mi lugar. Y a lo mejor me sentía muy conquistador y muy white, eh, colonial, eh, muy, muy, muy, este, como violento y todo eso. Pero en ese momento yo me sentía como, qué chingón, ya llegué a mi tierra que es África. Entonces, juega mucho... A nivel geográfico juega mucho la, las identidades que también se tiene la propia gente de su lugar. Los kenianos dicen, no, Kenia es el pinche mejor país del mundo. A su, a, en su manera de pensar, los mexicanos creemos que México es el lugar más chingón por X o Y razones. Y cada persona en el mundo dice, no, hombre, este lugar es el lugar más bonito, el más... Este, tiene las cosas. Porque también yo creo que nos acostumbramos y nos vamos haciendo de modos, y yo lo pienso en una casa, cuando uno está en una casa, te acomodas, mueves muebles, pones la lámpara, pones la, la, la ventana y las plantitas, y vas acomodando las cosas, hasta que ya te acomodaste. Y entonces, pues obviamente cuando alguien ya está establecido en una casa, va a decir que esa casa está muy buena, y si esa persona la mueves a otra casa, va a decir que esa casa pues no la acomoda. Entonces yo creo que viajar Viajar es una de las cosas que te, que te disloca, que te, que te mueve, que te hace eh, como repensarte y repensar a los demás. Yo, por ejemplo, era súper antigringo, ¿no? O sea, yo, yo le decía a Jessica, le digo, es que ¿cómo fue que me fui a enamorar del enemigo? Porque se me, se me hacían, los gringos se me hacían esta idea como de materialistas, egoístas, este, bien planos de la cabeza, o sea, como muy muy este, superficiales, etcétera. Y hasta que no empecé a relacionarme con los americanos, con los gringos, con los... Yo les sigo diciendo gringos, aunque... Porque la palabra estadounidense es como muy mexicana. Este... Decirles gringo, ¿no? Y entonces decirles, eres gringo, pero no por ser gringo está mal, ¿no? El gringo es la forma en la que yo te digo a ti, porque cuando tú eres americano, yo también soy americano, y también el cuatza de Salvador y el cubano, bueno hasta que no me empecé a llevar con gringos y conocerlos y escucharlos y hacerme amigo de ellos y hacerme pareja de ellos y lo que sea dije ah los gringos son chidos también son, son seres humanos no son zombies, no no son, no son no son no viven en el mundo de Disneylandia ni de Las Vegas no y ese tipo de, de, de cambios en donde hasta que no experimentas al otro de manera honesta profunda directa es donde te das cuenta que todos tus prejuicios van en madre. O sea, a, a, yo como me lo imagino, es como... <ríe> cuando estaba viviendo en Tanzania, neta me fui con un racismo que no me imaginaba. O sea, como mexicanos decimos, no, ¿cuál racismo? O Si al contrario, yo tengo a mis amigos morenitos, no sé O sea, nos, nos contamos unas historias bien cabronas de decir, no, no soy racista. Pero estando allá te das cuenta que sí eres muy racista y eres muy prejuicioso y tienes un chingo de ideas que no están de acuerdo con el contexto en donde estás ahora. Y bueno, lo mismo ahora que estoy acá en Estados Unidos no y me pasa con los gringos que de pronto me dicen ¡Ay, es que hablas muy bien inglés para ser mexicano! Y es como... ¡Chingado, güey! O sea que mis amigos de México me dicen que hablo muy mal inglés. Y al final me vale madre si hablo muy bien inglés o muy mal inglés o muy mal suajili, o muy buen suajili, o muy buen español o muy mal español. ¿no? A mi familia toda la vida le ha molestado que yo diga groserías. Y mi, mi única defensa es que hay palabras y no hay palabras buenas o malas, hay palabras. ¿No? <risa> Para mí es muy diferente decir mucho a decir un chingo. Claramente un chingo es un chingo y es mucho más que mucho. Entonces, es un chingo. Ajá. Entonces, yo creo que cuando empezamos a explorar lenguajes, a explorar territorios, a explorar eh, la cultura, no como una cuestión que ya existe, sino una cuestión que estamos experimentando. Creo que eso es lo que nos hace falta mucho, es dejarnos de pensar la cultura y dejarnos de pensar como seres humanos como algo que ya se dijo, que ya se estableció, que ya se, se impuso, sino como algo que estamos todo el tiempo... Viviendo, experimentando, intentando, accidentando. Creando, ¿no? Expandiendo. Ex, expandiendo, mucho expandiendo, pero también de pronto este, con, eh, contrayendo y... Re, re, re, re, ¿Cómo se como, como como... Regresando. Aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, retratando, Ajá. reconstruyendo. Hay una persona que... Alvin Toffler, Alvin, Toffler, Alvin Toffler dice Ajá. esta frase que me encanta, que, que es algo así como los analfabetas del siglo XXI son, um, no son aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no estén dispuestos a, a reaprender, a resignificar su, su intención de vida, ¿sabes? Y creo sí. que justo eso es, ¿sabes? Porque eso tiene mucho que ver con lo impuesto, con lo que nos nos programan para seguir, que mucho tiene que ver con la educación, que entiendo que tú y yo podemos coincidir con este, con que, bueno, cuando vas a, un, a, una, a una educación marista, ¿no? Y sin agraviar a nadie, pero ubicas que hay un sistema muy bien impuesto ahí, que le funciona a un sistema mucho mayor y pues tienes que ir rompiendo, ¿no? Como, como al cachofo, como cebolla, hay que ir rompiendo todos los leyes necesarios para que te sientas, para que seas tú, para que seas libre. Y que, y que de alguna manera, como dices tú, no podemos renunciar a esas raíces. O sea, no, no podemos negar que de ahí venimos. Creo que ese, ese también puede ser un riesgo, que de pronto perdamos el piso y perdamos la idea de decir, bueno, por decir algo, ahorita está... Y, y qué bueno que está, como muy... Eh, es, estamos decidiendo como, como colectivo reaprender y reimaginar valores que ya no sean los patriarcales, que ya no sean los coloniales, que ya no sean los este, capitalistas y lo que sea. ¿no? Entonces, eh, el imaginarnos nuevos valores, el imaginarnos nuevas formas de relacionarnos es muy valioso. Pero hay también un gran riesgo de olvidar que eso nos hizo ser lo que somos ahora. De decir... Ese capitalismo, ese colonialismo y ese patriarcado, de alguna forma nos trajo aquí a ser capaces de cuestionárnoslo. Es como, como un niño que al ser adolescente dice, te odio a sus papás, ¿no? Y no, que, nunca quiero ser como tú, y de pronto es como decir, pues sí, no, vas, no quieres ser como tu papá, como tu mamá, pero a los 20, 25, 30, 40 años te vas a dar cuenta que tienes mucho de tus papás. Claro, claro. O decir, este, no sé, eh, odio, no sé, el, el, el lugar en donde nací, odio las condiciones en donde fui criado, en las condiciones en donde fui educado. Y de pronto decir, está bien, cámbialas, muévelas, transfórmalas. Pero tampoco se te olvide que vienes de ahí, tampoco se te olvide que si no fuera por eso, no hubiera sido capaz de cuestionarlo. Oye, pues salud. Salucita. Salud. Hay, un, hay una historia que, que me llama mucho la atención, que es de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier es un escritor muy, muy, muy, muy, muy chingón de Cuba, que vivió en Francia y tiene como una historia musical. Él, él había estudiado musicología y tenía, venía de una familia como muy, muy, muy, este no sé cómo decirla, como, como adro, adoctrinada en, en los cánones artísticos de ese tiempo, ¿no? pero Alejo Carpentier se atreve, para bien o para mal, se atreve a contar la historia de la primera independencia de América. Y la primera independencia de América, aunque les duela a los gringos, no fue la de Estados Unidos, fue la de Haití. Y la lidera un esclavo negro que creía en la magia, que creía en los zombies, que creía en las transformaciones de lo que es más allá de lo humano. Y se llama Macandal. Y la historia de Macandal es muy interesante porque eh, todo este concepto que tenemos ahorita de los zombies, que son lo que es humano que no es humano, lo que es humano que te ataca, que te lastima, que te busca como agredir y todo, viene mucho, mucho, mucho de como una percepción caribeña, africana de, de lo mágico y de lo incontrolable y del terror y de lo que no es humano. O sea, que... ¿Qué es humano y qué no es humano? Yo tengo muchas historias de gente en África que vive con el pánico y el terror de que un día iban caminando en la vereda y así como ellos iban para allá, venía para acá alguien que no conocían. Y a lo mejor la historia se termina ahí y para ti, para mí es como, a ver, explícamelo otra vez. Tú vas caminando y apareció alguien que venía para acá y eso te da miedo. <risa> lo que está muy cabrón es que ese tipo de apariciones, ese tipo de manifestaciones, para mucha gente saben que no era alguien, que no era un humano, que no era... Que el hecho de que no lo conocieran no era nada más como, ah pues a lo mejor era alguien que no conozco y que pasó, sino que saben que, que, que está como conectado con dimensiones que no pueden explicar, porque lo, lo chingón de la religión africana es que no es una religión y que no se puede explicar, que nadie ha podido ponerle nombres, conceptos, nadie define qué es... No sé, la, la, la, la, las cuestiones como... Por, por eso se, se volvió como tan cabrón durante la colonia es, estos conceptos como de la magia y del de, misterio y del... Porque no, no se explican, o sea, cuáles son las fuerzas y las energías que mueven las cosas Nadie lo sabe y los africanos viven, no, no los africanos, la, la, mu muchas de las personas que, que de alguna manera entienden esas cosas, las viven sin tenerlas que, que definir. Entonces, a lo que voy es que de pronto el terror, el, el miedo, lo que nos genera, volvemos a lo, a lo que decíamos hace ratito, el, el que lo, lo que nos genera movernos muchas veces es lo más cercano, lo más... Eh, ahorita decías tú que, que, que todos servimos a diferentes amos, ¿no? Como diría Bob Dylan. Eh, pero de pronto lo, lo extraño, lo que parece fuera de lo que podemos entender, es lo que realmente nos mueve. Y entonces, volviendo a la historia del de, de reino de este mundo, que es la, la novela de Carpentier, él explica cómo Macandal era capaz de transformarse en, en murciélago o en gallina o en serpiente y que a pesar de que lo torturan y lo matan, sigue viviendo en los demás. Y, y de pronto entender que una historia de independencia, donde todos los esclavos deciden que ya no quieren ser esclavos, esa transformación de conciencia, de decir, hasta aquí llegó lo que yo puedo sacar de provecho del amo porque se nos ha vendido mucho la idea de que lo, en esclavitud y en todas estas dinámicas de poder, el que se beneficia es el que tiene el poder. Pero en realidad el que se beneficia también es el que, el que de alguna forma, a pesar de ser explotado, también recibe cosas. Claro, un beneficio. Las dinámicas de poder existen porque de alguna forma se, pues, se generan. <risa> Y, y, y a lo mejor está muy pendejo lo que estoy diciendo, pero cualquier relación implica no solo las personas que fueron parte de la relación, sino lo que se genera entre ellas. Entonces, no estoy diciendo que en relaciones abusivas o en relaciones violentas no se pueda, eh, o sea, que, que la víctima no pueda escapar. No, no estoy diciendo que, ay, pues tú eres culpable de lo que te ha pasado. No. Pero sí creo que de alguna forma en cualquier relación. Hay mucha complejidad y hay mucha... Eh, ¿Cómo te diré? Como que, como que no, no es, no es tan, tan, tan... Tan simple el quién es el amo, quién es el esclavo, quién es el que sufre, quién es el que es opresor. De pronto, cuando uno empieza a entender las dinámicas desde otra perspectiva y decir, a ver, si sí, tú has sido... Eh, sistemáticamente oprimido. Y en el momento en el que dejas de, de ser oprimido es porque encontraste que ya no necesitas ser oprimido, que ya no quieres ser oprimido, Exacto. que ya no... O, o la, la palabra emancipación, o te das cuenta que había sido oprimido. Te das cuenta que aunque no lo sabías, te habían oprimido sistemáticamente. Ah, pues yo, yo pensaba que así... Así eran todas las esposas. Yo pensé que a todas las mujeres les pegaban, ¿no? Yo pensé que a todas las, este, no sé, personas indígenas les pagaban menos por su trabajo o cual, cualquier cosa. no. Yo pensé que todos los migrantes tenían que entrar a través del desierto o cualquier forma en la que podamos entender que hay un momento en donde uno adquiere una perspectiva diferente de las cosas y darse cuenta que no es necesario vivir en esas dinámicas de poder que te están afectando, y que te están afectando a veces sin darte cuenta. Entonces, para mí revisar el, el reino de este mundo de Carpentier es bien, bien interesante porque pues no es esta idea del héroe, no, Miguel Hidalgo, Washington, Simón Bolívar, José Martí, que nos hemos creado de que es un güey que venía de la parte militar y de una formación este, intelectual y de ideas como muy... No, este güey era un, era un esclavo. Y era un esclavo que creía en la magia o en la, o en la superstición y era un esclavo que desaparecía del momento cuando lo estaban lastimando, ¿no? Y, y creo que de ahí la, la idea de los zombies, la idea de lo que... A mí, a mí lo que me llamaba la atención de los zombies es que el interés del zombie es como... No solo acercarse a ti... O sea, es, ese, es el otro que está buscándote, ¿no? Y que te está buscando de manera, de manera, eh, como too much, como agresivo, ¿no? De pronto es como, uno quiere uh, ayudar, uno quiere trascender, uno quiere participar de las dinámicas sociales. ¿Y qué pasaría si de pronto te conviertes en, en eso que te da tanto valor para que la gente quiera como consumirte. ¿Cuál, cuál será la dinámica desde el zombie? ¿Cómo, ¿Cómo ven al no zombie <ríe> No sé, no sé. Creo que lo ven como... Bueno, es que depende cómo, cómo entendamos al zombie. ¿no? Creo que ahorita vivimos lo que decías hace rato, ¿no? con las, las polarizaciones. A fuerza tienes que ser uno u otro, ¿no? Creo que ahorita... Este, este tiempo que estamos viviendo nos ha hecho incluso todavía más eh, poner en polos quién, en dónde estás y cómo ves lo que estamos viviendo, qué tanto te encierras, qué tanto te cuidas, qué tanto usas y sigues cierto tipo de reglas, qué tanto... Y vivimos creo que en un momento en el que la información no, no existe, es muy difícil saber qué información es real, qué información no es real, la oficialidad llama falso a lo que parece emergente y todo se cruza, ¿sabes? Todo es shady, todo es como muy, muy gris. Al final es como una caja de Pandora en la, que, en la que uno necesita tener, creo, un bagaje, una educación, aprender que tienes que reeducarte, que hay muchas cosas que son impuestas para poder pensar. Y pensar, puta, creo que es muy complicado porque tiene que ver con con poner en silencio muchas cosas, con entenderte a ti, y todo es un proceso, ¿no? Todo es hasta un proceso terapéutico de una manera. Entonces, creo que es difícil. Y sí estamos en un momento de mucha prueba personal de cómo estamos viviéndolo y cómo estamos buscando la información y todavía conectando, porque mucho tiene que ver con la desconexión. De pronto parece que tenemos que desconectarnos para respetar y para cuidar y para demás, y sí siento que, que estamos muy desconectados, ¿sabes? Ya vivíamos un momento de mucha desconexión y eso se ha hecho mucho más grande y creo que ahí es donde tenemos que poner mucha atención para realmente escucharnos y más bien lograr, lograr conectarnos, lograr seguir hablando, lograr seguir escuchándonos, lograr seguir conectándonos, siendo, siendo humanos. Y tú y yo estamos hablando a través de esta pantalla, pero... Puta, tenemos que ahorita encontrar cómo vamos a trascender este, este momento, porque no podemos vivir nada más en la digitalización de nuestra imagen, ¿no? En nuestra versión pixeleada de voz, Ajá. imagen y de todo, ¿no? No puede ser eso todo, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí. Y para ti, ¿cuáles son como las opciones? O sea, ¿qué, qué es lo que encuentras en tu experiencia que te vuelve como a reconectar? Creo que mucho tiene que ver con cuestionar. Creo que que cuestionar y ser un poquito eh, pragmáticos y confiar en el instinto de uno y aprender a, a que todavía tenemos que darle una cabida a la cuestión humana de vernos y de confiar en que hay que salir a la intemperie, de que hay que conectar y no solamente vivir agazapados o en el miedo de lo que el algoritmo, la imagen o la pantalla nos está diciendo, porque ahorita creo que de un momento a otro, no sé, dime tú qué piensas de esto, o sea, creo que en el mismo en los mismos medios en los que no confiábamos, en los mismos gobiernos en los que no votábamos, ¿no? En la misma, bueno, ya dije medios, pero en la misma televisión que no veíamos o radio que no escuchábamos y sobre todo en las mismas farmacéuticas que a veces ni siquiera consumíamos, porque creo que ya estábamos tratando de comer diferente, de no quizás consumir tanta aspirina y demás. En eso mismo, ahorita estamos depositando toda nuestra confianza y nos estamos completamente desconectando. Entonces, sí. creo que es un momento un poquito crítico en el que sí, sí hay que respetar el espacio ¿no? y el ambiente y la condición natural que nos está acechando, pero... Creo que la desconexión humana no la podemos perder de ninguna manera. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, creo que le diste al clavo en varias cosas. Uno fue, como decías, de, de, de salir a la intemperie. O sea, a mí... La, la naturaleza nos enseña muchas cosas. Y cuando, cuando pensamos en la naturaleza, no me refiero a los arbolitos y a lo verde y a la cuestión como... Tendemos a pensar la naturaleza como si fuera algo externo. Y cuando me refiero a la naturaleza es como nuestra naturaleza. La naturaleza que nos hace como conectar con... No, no, hay, no, hay un, no hay un momento entre lo que es exterior y lo que es interior. No, no existe una puerta, no existe un... Esa es como una narrativa que nos hemos querido meter a huevo. Cuando pensamos, por ejemplo, a lo que decías tú ahorita de las farmacéuticas o el gobierno o los medios, pues nosotros somos las farmacéuticas y nosotros somos el gobierno, nosotros somos los medios. Y a lo mejor no lo pensamos, es mucho más fácil decir, es que los medios. Pero, güey, yo soy escritor, tú eres, eh, we are not zombies, somos medios, estamos, estamos generando. Exacto. Y aún la señora que a lo mejor no, no tiene un espacio de mucho, o sea, público donde puede generar cosas, pero es la que le dice a la vecina qué fue lo que pasó ayer en la noche, que se escuchaban ruidos. Somos medios, somos farmacéuticas, somos gobiernos, ¿no? O sea, Nosotros. Somos... Ajá. ¿no? Nosotros. Tenemos que asumir que eso somos. Y que no somos también fuera, naturaleza y que somos también esa bestialidad. O sea, creo que lo que nos hemos, ahorita yo creo que nos ha, nos ha, ha hecho falta es <ríe> darnos chance de tener un, un, un, un, un como como momento de explosión. O sea, yo, yo siento que viene un momento bien fuerte de creatividad y de... Y de <ríe> Va a, haber, va a haber como un caos bien bonito, ¿no? Un, un, un, una como explosión de, de que la gente diga, ya, a la chingada la pandemia, a la chingada las instituciones, a la chingada todo, vamos a... Me lo imagino como en los años 20 en París, ¿no? Esta parte como de, de, de la, todas las corrientes artísticas que surgieron... Pero de excesos, de caos, de animarnos a dejarnos llevar por los instintos, por el, el, el momento en el que dices, puta, me pasé los límites que yo mismo creía que había controlado. Nos hace falta descontrol. Sí. Nos hace falta realmente romper y decir a la chingada todo. Y entonces a la chingada todo, resulta que ahí te encuentras. Exacto. O sea, qué tan contenidos vivimos, ¿sabes? Todo el tiempo, contenidos. Sin uh -huh. siquiera saber quién realmente somos, quién real, cómo realmente sonamos. O sea, qué tanto yo ahorita hablando contigo, yo estoy consciente que estoy siendo una cierta persona de mi versión real para platicar contigo, ¿sabes? Pero juro que como Alcohólicos Anónimos, no, solo por hoy, trato de ser mejor que ayer y que antier y que hace unos Ajá. meses. Solo en esa conciencia de ser menos versiones mías con personas o en situaciones sociales o o de existencia para ser menos, ¿sabes? Y ser más yo. Y eso pero, tiene pero un es tipo que... de ver con la plática y con el pedo impuesto. Y el, el, creo que lo impuesto, como tú dices, no es depositarlo en el otro y decir, ay, ya víctima, ¿no? Pobre de mí, ¿no, cabrón? Sino asumirlo como también soy yo y desde ahí, pues, tengo que romperlo de alguna Ajá. manera. Y, y incluso, por ejemplo, todas estas como opciones que tenemos ahorita de como de regresar a nosotros mismos, también son bien riesgosas, güey. O sea, yo hago meditación un chingo, yo me he metido un chingo como a self-care y por eso tengo mi, mi cremita que, que me pediste que quitara del cuadro, pero, o sea, me he metido muchísimo a decir, voy, voy, voy a ser como esta persona que está como consciente de sí mismo y mi interioridad y escribir y todas estas cosas como bien chingonas y aún así siento que me hace falta... Mandar todo a la chingada y decir, soy más que eso, güey. Creo que como seres humanos, lo bonito es que siempre nos vamos a sorprender porque no importa qué tan contenidos estamos, siempre vamos a, a, a explotar. No importa qué tanto explotemos, siempre vamos a tener eh, eh, ganas de regresar. O sea, lo humano va a ser siempre lo indescriptible, lo inefable, lo, lo, lo imposible de poner en palabras, en imágenes, en... En un récord. Nunca vamos a poder decir esto es lo que es ser humano. Ahorita, por ejemplo, con toda la cuestión de lo que decías hace rato de los algoritmos, la inteligencia artificial, eso es humano, güey. O sea, ya yo ya logramos trascender nuestra corporeidad, güey. Ya logramos estar en varios lugares al mismo tiempo. Ya logramos cosas que antes no pensábamos posibles. Ya lo estamos logrando. Salud, cabrón. Salud, güey. <ríe> Hemos mencionado mucho, hemos mencionado mucho África, ¿no? Entremos ya en detalle en, en eso. O sea, a ver, cómo llegaste <risa> ahí, qué aprendiste, te dio malaria, escribiste un libro. Hablemos de África. Todo, todo so, la, el África es como el, como el. ¿Te sabes la historia de, de Nirvana en Argentina, güey, de Smells like Teen Spirit, que no la <risa> cantaron por mamá. No, o sea, what? Sí, siempre hay como una rola de cualquier artista que siempre se la piden y les caga la madre y la el siguen prim, cantando. El creep de Radiohead y así. El tapito de Belinda, sí, sí, sí. sí. <risa> pues África ese es como mi, mi opening, o sea, cualquier, en cualquier momento que salgo con una chava y se me ocurre, porque a mí se me sale pues en la conversación decir, ah sí, cuando estoy en África no sé qué, y ya, ya valí madre. O sea, ya no puedo hablar de nada más, ya, ya no hay como forma de que yo explore otros temas, ya... África <ríe> me marcó y ya no hay no hay vuelta atrás. ¿Qué quieres que te diga, güey? <ríe> en cualquier qué? otra entrevista, güey, pues... ¿Por qué llegaste a África? Ay, ¿por qué? <ríe> ¿También por una novia? También por una novia, güey. Yo, yo me muevo por el corazón, güey. Por el corazón. Tengo un tatuaje, güey. Por la pasión. A ver. Esta este es la rosa de los vientos del mapa de la isla del tesoro, güey. Cuando, cuando Robert Louis Stevenson, que es uno de los mejores escritores, güey, que existen, pero muy bueno. Cuando era chavo, güey, tenía una casa de campo eh, en las afueras de la ciudad y un día que estaban aburridos con sus primos, el güey dibujó en un papel un mapa y les empezó a platicar la historia de que, no, es que en esta isla hay un tesoro de los piratas y no sé qué, y les inventó un choro, pero eran chavitos, güey. Y ya, ahí se acaba la historia. Y, y dibujó, el, dibujó el mapa con un, con un, pues, lo que tiene un mapa que es el territorio y la, la rosa de los vientos y todo. Pasa el tiempo... Robert Louis Stevenson se convierte en un escritor. Algo que muchas veces no nos dicen es que las novelas que conocemos ahorita se escribían en periódicos y los autores escribían un, un, un capítulo cada semana, ¿no? Entonces ponían como... No es como que se hubieran imaginado la historia desde el principio y tuvieran como el plan de que iban a escribir, era como... Más bien, cada semana en su columna escribían una historia y mantenían enganchados a los lectores. Y entonces el pinche Robert Louis Stevenson ya había escrito este, varias de sus obras y llegó un punto en el que ya no sabía qué más escribir y su primo le dice oye güey, ¿te acuerdas de la historia de los piratas que nos contaste cuando éramos chavos? Deberías de volverla a contar güey. Y entonces reencuentra el mapa y se empieza a inventar La Isla del Tesoro que es, que es pues, como la, la novela de de todas las ideas que tenemos de los piratas, el, el ojo parchado y el perico y la pata de palo y el tesoro, todo, todo eso viene de, de la isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Y él lo que hizo fue utilizar esa historia que había contado cuando era muy chavo para volverla como a contar ya cuando era más, más adulto, ya cuando era como un, un escritor consagrado. Y entonces yo me tatué el mapa de la isla del tesoro aquí en el pecho porque es como mi guía, güey, me, me guía el corazón, güey, me guía la intuición. Como buen Pisces, güey. Como... <risa> <risa> yo Entonces, yo llego a África después de que me corta una novia con la cual me imaginaba que yo iba a casar, me iba a tener hijos, güey. Teníamos los nombres de los hijos, güey. O sea, me acuerdo muy clarito que... Teníamos cinco nombres, íbamos vamos a tener cinco hijos, pero bueno, me corta Angie, saludos Angie, en donde quiera que esté, a a Angie es la mejor, la mejor diseñadora industrial, güey, neta, saludos a sí, Angie, sí, sí, sí, sí diseña muy cabrón, güey, muy cabrón, bueno, Angie me corta después de que se fue a vivir a Alemania y no sé qué, y... Llegó un punto en el que dije, a ver, yo siempre me he querido África, así desde chavito, güey. África me parecía la cosa más interesante del mundo, güey. Entonces, lo que hice, yo trabajaba para Kraft. Hacía Oreo y Filadelfia y mamás así. Eh, lo que y... dije, ¿no? De la estrategia digital, ¿o no? ¿Qué hacías sí, ahí? Sí, sí no. Hazte cuenta que yo entré a un programa que se llama Growing at Kraft, que era como de talentos, güey. Y estuve en ventas, en mercadotecnia, en finanzas y cuando, cuando me ponen en un área, me ponen toda la parte digital y yo diseño las redes sociales para craft, que en ese momento era como, no sé güey, la, la gente no, o sea, las marcas no tenían redes sociales, era como muy innovador que una marca tuviera sí. redes sociales y les gustó tanto que me mandaron a Brasil a que les presentara a los a todos los directores regionales, ¿no? De Venezuela, Colombia. Y cuando estaba en Brasil les digo, oigan, qué creen? Pues me voy a ir a África, ya, ya no voy a seguir trabajando para Kraft y voy a ir a vivirme a África. Y me acuerdo mucho que Adriana Santa Cruz, que es una es una señora de... de no sé, tiene, tiene como muchísima presencia mediática, ella trabajaba para Kraft en, en este en Colombia, me dice, no, no te vayas a África, vente aquí a nuestro equipo de... Ella tenía Colombia, Venezuela y Ecuador, me dice, vente aquí con nosotros, Carlos, no te vayas para allá, si quieres ayudar a la gente, íbamos en un camión, me dice, vente para acá, de verdad, no te vayas a África, y creo que la hubiera escuchado, porque ahorita estaría en Colombia, pasándola muy bien. Pero ella era como... Ella trabajaba en una agencia de noticias y era como anchor de, de las noticias nacionales. O sea, era una persona como muy famosa, pero en su, en su vida diaria trabajaba para Kraft. Y entonces yo renuncio y me voy a vivir a África con la idea de quedarme a vivir para siempre y vendí mi coche y todo. Y ahora sí, ¿cuál era tu pregunta, güey? <risa> no, Te doy la vuelta, güey. Llegaste, no. llegaste ahí, llegaste de esta manera a África aunque no queríamos hablar de eso, y terminaste eh, escribiendo África Sueño de Sombras Largas. Ajá. Lo que quiero saber es, ¿eso cómo impacta ahorita en cómo podríamos transformar el mundo? ¿Cómo podríamos seguir haciendo cosas chingonas? Hiciste escuelas, ¿no? Hiciste cosas... ¿Quieres que me ponga a llorar, güey? Ahí te ¿no? va. Te, Hiciste te, cosas te, o sea, lo que quiero es que... A ver... Carlos, necesitamos, necesitamos compartir esto, ¿sabes? O sea, creo que tú en donde estás, en la mera meca, como tú dijiste ahorita, de, del capitalismo, de muchísimas cosas, desde ahí hemos aprendido y creo que como mexicanos, de pronto lo que decías del racismo, no toparnos como migrantes, pero has estado en muchos lugares, creo que has visto de la misma manera que, que, que, que, que yo y que muchas personas que nos escuchan, cómo somos los mismos. No importa el idioma, no importa el color, no importa la nacionalidad, no importa nada, somos los mismos, nos mueven los sonidos, las texturas, las fragancias, los colores, ¿qué pedo? Magia, esa es la magia, ¿sabes? Te, te, te, voy, a, te voy a enseñar algo que nunca he enseñado a nivel público y dame un segundito porque lo tengo que ir a sacar, es más, voy a mover la cámara. Hazlo, ah, no. sí. Te voy a enseñar los manuscritos, güey. No, mira, güey, cuando, cuando yo me fui a África, mi idea era como, me voy a vivir allá. Y volviendo a lo que decíamos de los maristas y de Marcelino Champañat y todo esto, yo, yo leía mucho la Biblia y creía mucho como en, en las cuestiones como de... Pues sí, de, de, de la... ¿Cómo te diría? Como... Para cualquier religión, un libro sagrado es como verdades, ¿no? Entonces, claro. a mí me gustaba mucho la historia del joven rico, del güey que deja, o sea, que le dice, oye, yo todo el tiempo he seguido lo que me han pedido que siguiera, los mandamientos o la ley, pero ¿cómo le hago para, para ganarme el reino de Dios? ¿no? Y entonces Jesús le dice, pues vende todo y dáselo a los pobres. <ríe> y el cabrón dice, ay, no mames, no, no voy a vender todo, güey, qué hueva. Y se va triste, ¿no? Se, se, se regresa triste el joven. Y se llama la parábola del joven triste, la, el, no, no es parábola porque fue, fue, o sea, fue anécdota. Pero a mí esa madre me cautivó muy cabrón cuando tenía unos 12, 13 años, porque a pesar de que yo no, yo no nací en una familia rica, güey, yo me sentía, después de haber ido de misiones, yo me sentía pues, de manera privilegiada y yo sentía que tenía de alguna forma como cosas que otras personas no tenían. Y en ese momento, para mí, desde la fe, yo decía, a ver, si no dejo todo, así absolutamente todo, para seguir, te digo, en ese momento yo decía, a Cristo, pues me voy a hacer pendejo, o sea, voy a, voy a, voy a vivir triste, güey. Y me acuerdo muy cabrón, la noche anterior a irme a África, que leí ese pasaje... Y me puse a chillar porque dije, güey, qué cabrón, estoy dejando todo por seguir a Cristo. <risa> Pero justamente eso, eso, está, eso es lo más cabrón, güey, porque estando allá, güey, fue como... O sea, ese fue el momento más culmen de mi vida, decir, güey, qué chingón, güey, ya renuncié a todo para seguir lo que tengo que hacer. Y todo lo demás fue como mierda, mierda, mierda, mierda, mierda. O sea, esta es el, el, la, la libretita, güey, que aquí dice, o sea... Estaba en el aeropuerto y un cuate me pone esto, güey. Aquí será tu siguiente libro. Espero que lo aproveches. Y me regala esta libreta vacía y me dice, quiero que escribas lo que vas viviendo en tu, en tu tiempo en África, güey. Y de verdad, para mí era como... O sea, cosas muy raras como los mosquitos que fui matando un día, güey. Y, y de verdad, aquí en la libreta puedes ver los moscos, güey. Cosas muy random, güey, de lo que yo iba escribiendo, de lo que iba viviendo, porque decía, bueno, un cuate me está pidiendo que escriba un libro y no le voy a fallar a ese güey. Y tengo cosas como, ¿qué libros leí cuando estaba allá, güey? ¿No? O, anotaciones Cortázar, muy... ¿Qué más hay ahí? ¿Eh? Ay, Cortázar, ¿qué más hay ahí? Bukowski, William Burroughs, Alejo Carpentier, Sandor Maray, Carlos Valles, Scott Alexander... Arundati Roy, güey, Le, leí El Dios de las Pequeñas Cosas estando en África, güey. Este, Ítalo Calvino, leí mucho, mucho, mucho, este, pues tenía mucho tiempo, güey. Entonces, incluso como también cosas de lenguaje, de decir, bueno, ¿cómo se dice tal cosa? ¿Cómo se dice tal otra? Porque yo, la gente allá no, no hablaba nada de español ni de inglés, puro suajil. Entonces, esta, esta libretita, güey, no era un libro, no, nunca Nunca la pensé como, ay, lo que voy a escribir aquí va a ser una cosa que, el, que alguien va a leer después. Lo escribí pensando como pues, mi libreta de apuntes, güey. O sea, pegué aquí mi, mi vuelo de Nairobi, a, de, de Londres a Nairobi. Yeah. Cositas así, güey. O sea, incluso, por ejemplo, hay partes donde está como más exagerado y que... Le, Viviendo. Le... Ajá, güey. Estoy aquí todo emocionado, ¿no? Entonces, para mí, de verdad, irme a África era mi sueño, güey, en la vida, güey, era como este momento en donde, des, te digo, desde la historia mía de ser un güey que toda la vida creí en Dios y toda la vida creí como que había una misión para mí, era renunciar a todo, irme a vivir a África, dejar todo lo que yo conocía para entregarme a los demás, era ese sacrificio, güey. Era ese momento de, a partir de ahorita me voy a convertir en un Che Guevara, güey, en un en Nelson Mandela, en un Mahatma Gandhi, güey. O sea, de verdad me veía, ahorita me da risa, güey, pero me veía como, como ese momento revela, de, de revelación de esos grandes líderes que, que crecimos admirando, ¿no? Rigoberta Menchú. Este, y para, para mí era como muy cabrón decir, tengo 23 años... Estoy dejando craft, estoy dejando la chava, la chava que me cortó, vendiendo mi coche, regalando mis muebles, porque a partir de ahorita, Carlos va a cambiar el mundo, güey. Sí, güey. Y la neta es que no, güey. La neta es que fue una pinche... O sea, fue, fue, fue descubrir que, que no tengo nada de especial, güey. Que, no que no hay nada que me haga diferente a los demás que la primera persona con la que platiqué tenía una historia más chingona que la mía. Que no, que no había como nada que... O sea, que por más que mis intenciones fueran como muy profundas y muy nobles, no importaban. O sea, la, a la, gente, la gente me trataba como, ¡Ah, pues qué chingón que estás aquí! Yo creo que cuando empecé a escuchar y darme cuenta que mi historia no era especial, no querer contar tu historia, sino escuchar los, la de los demás. Sí. Y, y, y también como ni siquiera tener que contar mi historia. O sea, había cosas que yo me había creado de... O sea, con mis cuates de la Ibero, si yo decía que estaba trabajando en craft, todo el mundo decía, güey, no mames, qué chingón, güey. La estás logrando. You're making it. Pero en África decías craft y la gente es que ni siquiera saben qué tiene. O sea, no, no, no, no hay... No hay un contexto que te dé significado. Ahorita, ¿dónde estás encontrando el, el, el significado? <risa> de ti, de lo que la, haces. La, la, la misma pregunta otra vez, ¿eh? <risa> eh. No, es que me interesa... Tienes un drive muy particular, ¿no? O sea, creo que eres un, un curioso y un explorador natural, o sea, África, Cuba, Estados Unidos, y creo que quiero que encontremos o que me, que me compartas todavía más cómo, sí, cómo, qué te despierta, ¿sabes? Sobre todo ahorita, o sea, yo veo ahorita que estamos sumidos en una oscuridad no decidida por la mayoría y la luz está en nosotros, ¿sabes? No, no, no, por favor. <risa> No por ser acá Pachamamoso o Star Wars o lo que sea, pero neta, la luz está en nosotros, vato, ¿sabes? Si tú me compartes a mí y, y si logramos este rizoma de ideas, de creación, de inspiración, creo que ahí vamos a poder topar que el, ese cambio que ahorita y que siempre ha parecido muy difícil, empieza en, en uno. Cuando me preguntas en dónde estás, güey, y te dije, güey, pues te abrazo, güey. A huevo. Es que el pinche abrazo es una mamada, güey. El abrazo es muy mexicano, güey. ¿Sabes qué pasa, güey? Que el abrazo no existe en Europa y no existe en América. El abrazo es la posibilidad de que te, de, de, de te claven un puñal. Todas las formas en las que nos relacionamos con otros, güey, tienen que ver con la forma en la que no queremos relacionarnos con otros. El saludo, así, güey, el, el waving, el, el qué onda, es demostrarle desde lejos que no traes armas. Así. El el, el, el, un, el, darle la mano a alguien, es decir, no tengo no tengo una intención de lastimarte, güey. El pinche abrazo era donde te clavaban un puñal en la espalda, güey, y te morías y nadie se daba cuenta de que te habías muerto, güey. Con lo que acabas de decir del puñal, ¿qué es para ti no ser zombie? No ser zombie es querer ser zombie. Lo, los zombies han entendido el valor del, de la cooperación, el valor de, de la comunidad. Yo, yo, yo aprendí muy cabrón a ser zombie cuando viví en África, güey. En África no, no, no hay un pedo individualista, güey. O sea, es como te mueve una pinche corriente, güey, que no, no puedes. O sea, de verdad no te imaginas, güey, cómo te mueve una madre que te trasciende muy cabrón, güey. Doctor Baba John. Y, y yo sé, güey, esto, esto suena muy pendejo, güey, pero me vale madres, güey. Doctor Baba John es el güey que me hizo unas, unos cortes en mi brazo, güey. Y ese güey tenía como la pinche magia, güey, cabronamente incorporada. Güey, a, a, le vale madre, ese güey vive fumando mota, güey, y vive con su abuelita, güey, y su pinche hijo. Ese güey... Su, su primer hijo es un babuino. O sea, el güey tiene un hijo que es un animal. Y viajamos como tres días hasta llegar a su casa con siete esposas, con 30 hijos, con un chingo de tierra. Y cuando me, cuando me estaba haciendo como sus, sus pinches madres, me decía, güey, es que tú sí escuchas lo que la la vida te tiene que decir a través de las plantas, porque las plantas no, no tienen un sistema racional de entenderlos, güey. Ni los hongos, ni la ayahuasca, ni el peyote, ninguna puta pinche planta nos va a decir las cosas de manera directa, güey. Te los dicen a través de una destilación, güey. Lo que tú entiendes a través de eso. Entonces, si yo tengo que decir no estoy ahorita, güey, estoy en la casa de Baba John. <risa> Dime ahorita, antes de despedirnos, ¿qué te hace sentirte vivo? Va... La luz, güey. ¿Qué es eso, güey? <risa> el... el, el, el, el... El buscar lo que, lo que te mueve, güey, o sea... No, no sé qué me mueve, güey, pero, pero sé que me mueve como mosca, güey. Yo, so, yo soy una mosca ahogándome en una alberca vacía. Me mueve la luz. Esa W que hay atrás de ti, güey, un pinche... We are not zombies. La luz atrae. Me despierta la luz. Así también, Ramiro. Claro, güey. Claro. Por eso quería que platicáramos. Te agradezco un chingo, neta, el platicar, el coincidir, el que podamos crear esta pinche energía eh, digital ¿sabes? A partir de que tú estás en otro lugar, yo también en latitudes súper diferentes, pero nuestras latitudes creo mucho en ello, creo que, neta... Güey, tengo un chingo de abrazarte, cabrón. Cabrón, yo te quiero abrazar, güey. Yo soy un cabrón que beso, que abrazo, que me vale verga, lo digo con mucho respeto, el COVID y demás, pero lo más fuerte para mí ahorita es la vitamina D del sol, y la vitamina H de ser humanos, cabrón, ¿sabes? De podernos abrazar y coexistir y escucharnos y pinche poder romper todo el pedo que ahorita nos están diciendo que no podemos romper, ¿sabes? Y eso ¿Cómo? es el conocimiento, cabrón. Y todo, todo lo debemos de cuestionar. Y güey, vamos, lo dijiste tú hace rato, vamos a compartir lo que tú escribes en... La librería no zombie y tú eres un chingón y tus letras, tus palabras deben de ser escuchadas y resonadas por todos y desde ahí empecemos a construir. Ajá. Te agradezco un chingo, güey, este espacio, la plática y sigamos haciéndolo. Muchas gracias por ser uno zombie, por inspirarme a mí y a todos de este lado para que sigamos haciendo esto. Y hay que seguir contando historias. Estamos vivos, estamos más vivos que neta, cabrón, pinche nunca, aunque lo estamos haciendo a través de la pantalla, pero lo estamos haciendo, ¿sabes? Sí, güey, sí, sí, sí, sí, sí, güey, sí, estamos más vivos que nunca, güey. Pa para mí eso es lo más cabrón, güey. Yo en África me estaba muriendo, güey, pero ahorita tengo que vivir, güey. <risa> pinche Carlos a huevo, cabrón. Güey. Qué chingón, güey.